Conferencia anual de abogados penalistas que se desarrolla el presente año 2023. Quien les habla, Piero Jordano Vilches, va a presidir esta mesa número uno, que ya lo ha comentado el doctor, va a ser sobre la enseñanza del derecho penal en las escuelas de pregrado. Nos acompañan los compañeros Marcelo Ramírez, Marcelo Camargo, Washington Macedo, Saúl Miranda y están Ramírez. Eh, para no correr con el tiempo, vamos a empezar con la presente mesa número uno, se nos ha designado siete minutos a cada uno y luego continuaremos con la ronda de preguntas. Muy bien, en ese sentido voy a cederle el uso de la palabra para que pueda aperturar la presente mesa al colega Marcelo Ramírez. Cuando la presión mediática se ejerce a través de grupos de opinión, la colectividad se encuentra influenciada. Muy buenos días, miembros de BESA, doctores, doctoras, reciban un cordial saludo de mi persona, Luis Manuel Marcelo Ramírez Bravo. En esta oportunidad me ha tocado hablar de un tema de suma importancia, acoplo del tema de la enseñanza de derecho penal en las escuelas de pregrado. Voy a centrar la presente ponencia en torno a los juicios paralelos y los tribunales penales. ¿Qué tenemos que tener en consideración para poder comenzar a conversar, a dialogar en esta mesa de diálogo? Tenemos que centrarnos primero en el sistema inquisitivo en el cual nosotros nos hemos encontrado. Montesquieu hizo una separación de poderes, recordando, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero muchas de las personas no recuerdan que con el pasar de los tiempos se creó un famoso cuarto poder. Y el cuarto poder lo ocupa actualmente la presión mediática. La prensa ejerce uno de los declives en la actualidad que no permite el correcto funcionamiento del debido proceso. Y ese debido proceso actualmente se encuentra fehaciente y también mancillado por algunas personas. Y acá quiero hacer primero una connotación especial tenemos que tener en consideración que afecta primero la independencia judicial, afecta la imparcialidad, afecta la honra del imputado. Esos ejes temáticos que nosotros nos vamos a encontrar dentro de todo el algoritmo del derecho penal, vamos a poder centrarlo en los juicios paralelos. Bien lo decía Bovino, lo decía el maestro Zafarónica, hace poco lo hemos tenido acá en Lima y también el maestro Inder, la libertad es uno de los bienes más preciados, así como la salud. Pero nosotros tenemos que tener en consideración que Montalvo Avial nos decía, citando a antes, actualmente la prensa y la actualidad jurídica llama el veredismo popular. Y hemos podido observar dentro de nuestro panorama jurídico los fiscales y jueces que ejercen la presión mediática a propósito de la histeria colectiva que nos encontramos. Hemos visto casos donde cumpliendo los presupuestos acordes se da prisión preventiva. Y eso es uno de los ejes temáticos que nosotros nos tenemos que centrar. La prisión preventiva, los aspectos constitucionales que se van a llevar a cabo y más aún el tema de la, del debido proceso que se tiene que desarrollar. Ahora, hablar de libertad en la actualidad es hablar de un bien preciado dentro de todo este eje temático. Pero hablar también del correcto funcionamiento de la administración es una de las problemáticas que se encuentra latentemente perenne, pero no se tiene un correcto funcionamiento de la misma. Tenemos que tener en consideración que dentro de este eje temático, las infracciones y las opiniones que se puedan ejercer han tenido un punto muy declive. Y este punto declive se ha venido manciado por la prensa. Actualmente la prensa... No ejerce juicios de opinión, sino juicios de valor. Y esos juicios de valor permiten que la decisión que se pueda tomar dentro de todo el conglomerado de un proceso penal, sea inmiscuida, sea adulterada. Y esa decisión no se puede encontrar mancillada. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en base a principios, en base a presupuestos que requieren el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Ahora, la responsabilidad penal que debemos de tener más allá de los ejes temáticos que se puedan encontrar, tiene que tener un proceso garantista. Bien lo decía el doctor Fernando Gas del nuevo Código Procesal Penal, pero también tenemos que darnos cuenta que Guaura fue el pionero del, del modelo del nuevo Código Procesal Penal. Desde su aplicación, el Código Garantista ha permitido, primero, practicar el primer principio, el de legalidad y el de presunción de inocencia. Ese principio que en la actualidad, como su mismo nombre lo dice, la presunción de la presunción de inocencia se tiene que demostrar dentro de los complementos acordados. Ahora tenemos que tener en consideración que a través de estos juicios paralelos que se han podido llevar dentro de los aspectos constitucionales, hemos podido encontrar una serie de falencias, y esta serie de falencias ha dividido dos posicionamientos, la libertad de información y la libertad de expresión. Muchos periodistas confunden la libertad de expresión con libertinaje, cosa que está muy mancillado. Como dice bien un artículo de la constitución mis derechos terminan cuando yo ataco los tuyos entonces tengo que tener en consideración que el límite punitivo para poder ejercer este tipo de situaciones se tiene que encontrar netamente en lo acordado en la, en la presente sesión ahora tenemos que tener en consideración que los juicios paralelos más allá de ejercer toda la problemática social ejercen primero una problemática para la persona que como bien nosotros sabemos si existe en base a una presunción, una presunción de inocencia que en la actualidad se encuentra mancillada, una presunción de inocencia que no permite optar por mecanismos céleres, optar por mecanismos que garanticen el debido proceso y más aún acorde a lo que establece nuestro código. Tenemos que tener algunas reflexiones dentro de este panorama actual para nosotros poder recopilar aspectos necesarios para poder tener nosotros un lineamiento concreto. ¿Y cuál es ese lineamiento concreto, doctores y doctoras? Que en la actualidad, los juicios paralelos ya se ven como los casos emblemáticos. Vemos los casos más sonados, Keiko Fujimori, el caso Pedro Castillo, y esos casos donde se ha visto relevantes acuerdos plenarios, se ha visto pronunciamientos de la Corte Suprema, han sido por la misma presión mediática que se tiene que ejercer. Por la misma disyuntiva que se ha podido originar dentro de estos ejes temáticos. Ahora, ¿cuáles son las lecciones y las reflexiones que tenemos que tomar en consideración? Los ejes finales que tenemos que tener en manifestación es que todos los principios se han hecho para cumplirse. La norma está acá. El cumplimiento nosotros tenemos que originarlo. La efectividad va a estar a cargo de nosotros y a cargo de los órganos operativos de la jurisdicción pero ese eje temático que nosotros tenemos que manejar se tiene que encontrar obviamente inmiscuido dentro de todo el procedimiento penal. Quiero finalizar sacando una reflexión muy puntual. Nosotros tenemos que adoptarnos de nuestro sistema garantista, dejar el inquisitivo que como siempre hemos tenido que hemos hemos observado las falencias que se ha podido ver desde el del código de procedimientos penales del 40. Y en la actualidad ese punto de vista aplicado al nuevo código procesal penal, tiene que permitir un correcto funcionamiento de la administración de justicia y tiene que permitir un correcto funcionamiento de los operadores que lo realizan. Muchísimas gracias. Muy bien, en primer lugar quiero agradecer a la comisión organizadora presidida por el doctor Pablo Valdea por haberme invitado. El eje temático de esta mesa es la enseñanza de derecho penal en las escuelas de pregrado. Yo abordaré en específico el tema teoría del delito y responsabilidad penal de la persona jurídica porque me va a permitir hacer un diagnóstico, desde mi perspectiva como estudiante, de cuál es la situación actual de la enseñanza de derecho penal en aulas universitarias. Un buen punto de partida es la reforma procesal del 2004, que deja atrás un sistema inquisitivo que tenía como regla la escrituralidad para dar paso a un sistema acusatorio, que le otorga un rol protagónico a la oralidad. Y con la oralidad que vino, la enseñanza y difusión de las técnicas de litigación oral. No se puede negar la utilidad de las técnicas de litigación en el proceso, no es algo negativo. Pero para el estudiante que tiene un primer acercamiento con el derecho penal, parece que le sedujo más primero formarse con estas destrezas de litigación, antes de tener una base sustantiva sólida de derecho penal parte general. Cada vez, cada vez es más común, oír entre estudiantes, de que la teoría del delito, primero, debe enseñarse en sencillo. Ahí yo estoy parcialmente de acuerdo. Parcialmente, porque la teoría del delito es un sistema que se erige con mucha rigurosidad. Entonces, si es que yo para explicar en sencillo voy a perder esa rigurosidad, ahí tenemos un grave problema de formación. Aplaudo a quienes enseñan dogmática penal de manera sencilla, sin perder la rigurosidad. Lo segundo que se pide es que no se enseñe muy en abstracto, no se enseñe mucho las construcciones filosóficas, no profundicemos mucho, Enséñeme por favor el ABC, lo práctico, lo papayita. Habría que, ahí sí yo estoy totalmente en contra, porque la dogmática se erige, primero, como un muro de contención ante imputaciones irracionales. Entonces, ¿cómo es que la dogmática se erige como garantía? precisamente porque tiene una base sólida, tiene una construcción dogmática de años de discusión científica, de bases filosóficas que la dotan de racionalidad. Entonces, si es que nos quedamos en enseñar el ABC, lo papayita, queda claro que hace 50, 80 años seguiríamos resolviendo casos con la mera causalidad, no hablaríamos de imputación objetiva, no, hablar, no hablaríamos de dolor y culpa, entonces ahí tenemos un grave problema. Ante sí. esto, vemos que el ABC es insuficiente. ¿Insuficiente ante qué? Para afrontar las nuevas formas de criminalidad. Una de estas nuevas formas de criminalidad es la criminalidad empresarial. Habría que hacerse la pregunta. La teoría del delito, tal como se, tal como se enseña hoy en centros de capacitación, en aulas universitarias, en centros de estudio, permite adecuar los elementos de la propia teoría del delito para imputar razonablemente una responsabilidad penal a la empresa, a mí hace no mucho me enseñaron que la acción es humana y voluntaria, un elemento independiente de la teoría del delito. Queda claro que la persona jurídica, en términos psicológicos, no puede asuntar una voluntad, tal como lo comprende la acción final de Bex. Movimientos reflejos, fuerza física irresistible, estados de inconsciencia, son actos que no tienen ninguna relevancia para el derecho penal. La acción tiene una función delimitadora. Roxin considera que para el derecho penal solamente es relevante la acción típica. Por eso la sistematiza dentro de la tipicidad. Para Jacobs, la acción es lo que le da la unidad de sentido al delito. Quiere decir que para Jacobs la acción está presente en todas las categorías del injusto. Más allá de que, de que Roxin y Jacobs no admitan del todo una responsabilidad penal a la empresa, queda claro que la acción no nos presenta ningún inconveniente para partir y comenzar a discutir muy bien. Hablamos de incorporar a la persona jurídica por su penal. Hablamos de programas de cumplimiento. Pero nos olvidamos de lo esencial. ¿Cómo imputamos? ¿Cómo adecuamos los elementos de la teoría del delito a la persona jurídica? Eso es lo esencial. Por temas de tiempo, hoy hablaré sobre la acción de la traté muy breve, y sobre el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad exige que solo pueda hacerse responsable a alguien por un hecho propio es decir, no se puede transferir un hecho ajeno en el caso de las estructuras empresariales ¿cuál es el fundamento para imputar una responsabilidad penal? ¿acaso son los miembros individuales en su actuación los que con su actuar delictivo generan una responsabilidad autónoma a la empresa? eso es lo que nos plantea un modelo de heteroresponsabilidad un modelo vincularial que colisiona con el principio de culpabilidad entonces, en base al respeto del principio de culpabilidad, surge un modelo que es el modelo de autorresponsabilidad, que es el que voy a defender hoy en día. A la empresa se le hace responsable por un hecho propio. Tiene autonomía porque se ha organizado de manera tal que no ha implementado las medidas necesarias para evitar que sus miembros individuales cometan hechos delictivos. Cuando la persona jurídica se complejiza, adquiere autonomía, y no depende únicamente de una persona natural, se trata de una persona jurídica autoorganizada, y al tener autoorganización, tiene intereses sociales distintos a lo de sus miembros, a lo de sus socios, a lo de sus órganos, a lo de sus representantes. Puede ser difícil en términos materiales comprender una autoorganización de la persona jurídica, pero en términos normativos, bienvenidos al funcionalismo, el delito no es la ejecución material de un hecho propio, sino es eh, la superación o limitación de un riesgo permitido penalmente relevante. Muchos, eh, bueno, el tiempo queda corto, sin embargo, hay mucho por discutir en cuanto a imputación subjetiva a la persona jurídica. Imputación objetiva, intervención delictiva, nunca nada está dicho en el derecho penal. Siempre los fenómenos criminales evolucionan y la discusión dogmática no puede parar. No seamos fundamentalistas del derecho penal tratemos de siempre mantener viva esa discusión dogmática. Antes de terminar, hay un ejemplo, eh, me parece curioso, por ejemplo, hablaba con el profesor zafaroni con quien estuve una semana parado en Arequipa, sobre la imputabilidad. Él me decía, ¿Cómo hacemos imputable a una persona jurídica? Es decir, en el caso de las personas naturales tenemos a alguien eh, mayor de 18 años que puede responder penalmente. En el caso de las personas jurídicas, ¿Cómo hacemos? Bueno, un criterio muy válido que es el que nos plantea Carlos Gómez Jara es comprender a la persona jurídica imputable en razón al número de miembros trabajadores que tenga. Para Gómez Jara, en adelante de 50 trabajadores es una persona jurídica imputable. ¿Y por qué? Esto es lo que hablaba al inicio sobre culpabilidad. Porque la persona jurídica que tiene más de 50 trabajadores tiene la capacidad de autoorganizarse tiene la capacidad de caer en un defecto de organización, no meramente por la responsabilidad de una sola persona natural, de un solo directivo, sino por una organización compleja. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Pablo Aldea por darnos el altísimo honor de poder ser parte de un evento tan importante yo voy a enmarcarme en los modelos de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica. Voy a vincular esto con el criminal compliance y luego voy a hacer una breve, una breve relación con la enseñanza del derecho respecto al compliance penal y luego aspectos generales de la enseñanza o vivencias propias de un estudiante de derecho que me parece algo muy importante, vinculado al eje temático de nuestra mesa. Existen dos grandes modelos de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica que son el modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial y el modelo de autorresponsabilidad. Eh, Marcelo ha podido definirlo de manera clara, solamente voy a comentar, eh, para poder complementar que el modelo de autorresponsabilidad se basa en un defecto de organización de la persona jurídica, entendiendo que es una estructura corporativa compleja, y el modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial se basa en la transferencia de responsabilidad de un alto directivo a la persona jurídica. Este segundo modelo muy criticado eh, porque se consideraría que se vulneraría el principio de culpabilidad, en específico el, el de responsabilidad por hecho propio, porque estaríamos transfiriendo responsabilidad penal de una persona a otra, pese a que, esto, que este caso sea de una persona, persona natural o de una persona jurídica. Voy a enfocarme en algunas problemáticas respecto a ello, para luego vincularlo con la enseñanza del derecho. La responsabilidad penal de la persona jurídica ha generado el cambio de un paradigma a nivel del derecho penal. Porque toda la estructura penal fue eh, enfocada en el ser humano. No había sentido, pues, eh, implicar responsabilidad penal a un animal que nos muerde, a un objeto que cae sobre nosotros, ¿verdad? No habría lógica. Pero esto ha cambiado. El principio de sus quien delinqueres don potes ha variado. A partir eh, del 2018 en el Perú, en enero entra en vigencia la ley 3424 con sus modificatorias. Y esto ha sido un cambio fundamental en diferentes estructuras del derecho penal y también vinculado al derecho procesal penal, porque no hay un derecho procesal penal adaptado a la persona jurídica. Algo que, por ejemplo, el doctor Jordi Ferrer está investigando, eh, la semana pasada pude tener contacto con él, estuvimos en un evento, y es algo muy interesante porque en el Perú aún hemos implementado la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero aún no hemos eh, observado cómo se va a dar esto en el proceso penal. Un tema muy interesante para poder investigar. Ahora, enfocándome en las problemáticas que desprende la responsabilidad penal de la persona jurídica, es en el término de enseñanza, a los estudiantes todavía se les enseña la teoría del delito solamente enfocada en el ser humano. Y esto es un problema para los estudiantes que desean enfocarse a la vertiente del derecho penal empresarial, del derecho penal económico, porque no tienen este, esos fundamentos para poder luego ejercer una defensa correcta de una persona jurídica. Algo que me, pase, me parece que es el futuro de muchas, muchas, muchas firmas abogados, estudios abogados, el futuro de fiscales que sean altamente especializados en ello. Y problemáticas en el plano fáctico veo eh, dos que son grandes problemáticas. La primera es que la responsabilidad de la persona jurídica ha hecho que el derecho penal se extienda de tal manera que ya tal vez no podamos controlarlo. Por ejemplo, en las fusiones y decisiones, en lo que se conoce como M&A, si una empresa absorbe a otra y no ha hecho una debida diligencia, se le puede transferir la responsabilidad penal de la empresa que ha sido absorbida a la empresa absorbente. Entonces, esto nos genera muchas dudas, muchas críticas. Y no solamente eso sino que debemos entender que la debida diligencia no es algo barato. Entonces, incluso creamos problemas a nivel macroeconómico entre las empresas grandes que van a poder soportar los modelos de compliance y las empresas medianas y pequeñas que no van a poder lograr ello. Otro problema, por ejemplo, es las grandes empresas que tienen una matriz y tienen filiales. También en la ley 3424 dice que la matriz puede responder por las filiales. Entonces, se transmite la responsabilidad penal de una filial a la matriz. Esos, estas cuestiones me parecen muy problemáticas a las cuales debemos darle la importancia necesaria, porque ahora aún no vemos las consecuencias, porque aún los fiscales no dominan esta, este nuevo eh, método o esta nueva vertiente del derecho penal económico. Una vez que esto se normalice, al haber tantos estudiantes que en un momento serán fiscales, pues, abogados penalistas, defensores, y dominen esto, veremos una inmensidad de casos y el problema es que si no estamos, eh, no hemos logrado entender cómo va a funcionar esto, podemos crear una grave crisis a nivel macroeconómico Solamente para culminar, eh, quisiera decirles que eh, en mi facultad, por ejemplo, tenemos la posibilidad de llevar un curso de Derecho Penal Económico de la Empresa en Specialidad Penal, algo que no sucede lamentablemente en otras facultades, es algo que debemos de buscar, debemos todos los estudiantes unirnos para poder tener esta posibilidad, por, por lo menos como un curso electivo, creo que es algo fundamental. Y para, para culminar, solamente comentarles, ya que veo, me veo en obligación al ver muchos catedráticos presentes, otros que nos verán a través de las redes sociales. Y también haber abogados y estudiantes de derecho que en un futuro deciden o quisieran ser catedráticos. Al ser estudiante, me parece que es muy importante ver la finalidad de la cátedra. Entendemos que la finalidad de la cátedra es poder eh, compartir conocimientos altamente especializados y poder dejarle ello a los alumnos, ¿verdad? Pero yo consideraría que debería haber algo más trascendental que él. Consideraría que el catedrático debería eh, buscar vincularse eh, o generar un vínculo entre su estudiante de carácter inexorable, e inolvidible, con la adquisición de conocimiento. Porque hay estudiantes que están muy enfocados en una rama, y puede que con um, el curso se enfoquen de tal manera que puedan tener una nota probatoria, pero si ustedes no han logrado ello de eh, implementarles un vínculo con la adquisición de conocimiento, puede que ustedes, eh, como catedráticos, no trasciendan. En cambio, si han permitido lograr que el estudiante se vincule con la adquisición de conocimiento, creo que ustedes van a, van a lograr un vínculo más profundo con el estudiante, creo que ese va a ser su legado, y pasarán los años, y ustedes como catedráticos podrán vivir, incluso luego de la muerte, en las mentes de sus discípulos, y creo que eso es algo fundamental y algo que, a lo que deberíamos aspirar las personas que quisiéramos en un momento ser catedráticos y los que ya son catedráticos. Muchas gracias. Bueno, eh, ante todo, muy bueno, buenos días. Eh, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Pablo por la gentil invitación. Bueno, el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, lo diría yo. Es referido a algunos análisis y algunas críticas referido a la prueba pericial. Si es que alguien tiene el código, es referir al artículo número 172. Bueno, eh, en primer lugar, ¿qué es lo que señala este artículo? Nos dice que la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho. El detalle es que realmente hayamos, hecho, hayamos teni tenido un análisis profundo respecto a ello, porque el legislador al momento de indicar que esto se refiere para la mejor explicación, se indica, por ejemplo, si es que el, tanto el fiscal, el abogado y el juez desconocen de un tema ajeno a lo que es el derecho, por ejemplo, digamos en, en materia de ingeniería civil, obviamente que desconocen de ese ámbito. Si es que es un tema de biología, de igual forma, es necesario un perito que, para que les pueda explicar respecto a ese tema. Y el otro tema, eh, la mejor comprensión de algún hecho. Yo considero que el legislador trató de referirse a un hecho en concreto, al objeto de debate, porque muchas veces a nivel de fiscalía, me van a disculpar si es que hay uno, yo sé que no todos, pero algunos, no se enfocan, lo momento es solicitar la pericia, indican y solicitan se requiere una pericia en un determinado tema, pero no se enfoca en el objeto de debate. Ese es un punto que realmente debería ser mucho más analizado y tocado, yo creo que incluso reduciría el tiempo el examen contra examen a nivel de lo que es la pericia. Eh, por ejemplo, en el caso de corrupción de funcionarios, hace un tiempo tenía un caso muy importante, y era un tema referido a unas zapatas, un tema de ingeniería civil. Y el tema es que no solamente el, el ingeniero, tal vez es especialista en un ámbito eh, Dar un comentario respecto a ello, pero hay que referirnos al siguiente punto, que creo que es materia de debate, el cual señala lo siguiente: se requiere el conocimiento especializado, ya sea de naturaleza científica, técnica artística o experiencia eh, calificada. Alguna vez nos hemos preguntado si es que a quién es esa persona que tiene ese conocimiento especializado. Cito al doctor eh, Mikel Tarufo, como también al doctor Jordi Miafenol, eh, en el, su libro de Valoración de la Prueba, hace referencia a este punto. Por ejemplo, y si es que yo me consideraría un experto en un determinado tema, no significa que yo haya cursado algunos cursos, algunas materias dentro de la universidad, por ejemplo, el curso de Civil 1, Civil 2, o laboral, entre otros temas. Eso no, no me hace un experto, sino que el tema que yo siga analizando más a profundidad. Y el doctor Jordi indica lo siguiente. Para que se pueda considerar un especialista en ese ámbito, en primer lugar tendría que tener algunos artículos en distintas revistas, tales reconocidas, ser invitado a algunas charlas como estas, entre otras más, para que recién en ese momento sea considerado un especialista. ¿Y a qué voy con este tema? Eh, muchas veces a nivel de fiscalía, se, se tiene, todos sabemos que existe un perito a nivel de ingeniería, un perito a nivel de contabilidad, etc. Yo les pregunto, Sé que cada, acá la mayoría está enfocada en lo que es el derecho penal, pero nosotros hemos cursado algunos que otros cursos que tal vez son relacionados al derecho, pero no son de un análisis profundo como nosotros lo hacemos en el ámbito del derecho penal. Lo mismo sucede en, en otras ramas. Por ejemplo, en el tema de corrupción de funcionarios, muchas veces en la ejecución de obras, se ve el tema, por ejemplo, de que el perito a nivel de fiscalía Puede ser, yo considero que es un especialista en tema de saneamiento, creo yo, pero esa persona, ese perito en materia de ingeniería civil, no solamente ve ese tema, sino que ve 10, 15 casos al día, no solo en temas de saneamiento, sino en temas de carreteras, de edificaciones, etcétera. Yo me yo digo y me hago la pregunta, ¿esa persona conocerá todos estos ámbitos? Yo creo que no. Es como que a mí me pregunten, Saúl, eh, ¿conoces respecto al tema de acto jurídico? Obviamente, pero yo no puedo hacer un análisis profundo como tal vez lo podría hacer en el ámbito del derecho penal. A eso se refiere con el conocimiento especializado. Es un análisis crítico, y yo hago, es un llamado de atención a algunas autoridades universitarias, de que no solamente el estudiante debe analizar y memorizar respecto a un tema, sino que hagamos un análisis crítico respecto a estos temas, que podríamos ampliarlo mucho más, y tal vez no es tocado acá a nivel, a nivel nacional. Eso es todo. Gracias. Estimados doctores y doctoras. Disculpen que inicie con un tono optimista, pero el día de hoy, para cada uno de nosotros, será memorable. La segunda conferencia anual de abogados penalistas, diría yo, el conclave más importante del derecho penal, se van a abordar temas de vital importancia que van a sumar a la ciencia que nosotros analizamos. El día de hoy voy a analizar un tema que es de vital importancia, y es la enseñanza del derecho a través de los precedentes. Comenzaré indicando la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes acaso que el derecho solamente debe enseñarse con aspectos dogmáticos y legalistas? La respuesta la he dando a lo largo de mi disertación. La forma de cómo aplicar e interpretar la norma jurídica en estos últimos tiempos han cambiado debido a que la forma en cómo marcamos nosotros la interpretación de la norma ha variado porque los tribunales, tanto judiciales como constitucionales, marcan precedentes, y en esa línea marcan una línea jurisprudencial. A partir, amigos, de lo que diré a continuación, se abrirá un abanico de posibilidades para que nosotros podamos entender la importancia que tienen los precedentes. Y se preguntarán, ¿qué es un precedente? El precedente es una técnica de argumentación que nos permite, ¿qué cosa? Analizar, evaluar y ponderar la razón del por qué una determinada resolución sienta la base para las siguientes resoluciones que va a emitir un determinado fuero jurisdiccional entonces en esa línea vamos a indicar que el precedente tiene un valor qué cosa persuasivo y también diremos en cierta medida coercitivo no podemos creer que como parte de la academia del derecho penal nosotros podamos decir solamente los precedentes lo deban conocer los fueros jurisdiccionales, sería un error gravísimo, porque también los precedentes lo tienen que conocer los abogados, los colegios profesionales, las universidades, y también la soberanía en general, para que se vea que la administración de justicia en nuestro país es segura, es uniforme, tiene una línea jurisprudencial. Ahora bien, a partir de lo que he dicho, voy a dar a conocer algunos precedentes que creo yo han marcado la pauta en estos últimos tiempos. Voy a comenzar con el primero, el caso Yoshiyama Tanaka sobre la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva que supera las reglas de qué del artículo 271 de nuestro código procesal penal. El caso Villena Oceda sobre el plazo para impugnar qué cosa la sentencia condenatoria que supera qué a, qué, qué norma el artículo 414 de nuestro código procesal penal el acuerdo plenario y es 2019 sobre crimen organizado y técnicas especiales de investigación que supera qué cosa las mismas reglas de investigación de la ley contra el crimen organizado la sentencia plenaria casatoria 1 2017 sobre el delito de lavado de activos que incorpora técnicas especiales para poder pues este analizarlas vamos a hablar también sobre lo que vendría a ser el caso Alex Curry que, que nos dice y aborda sobre el momento del estatus de funcionario público que supera las reglas del artículo 393 de nuestro Código Penal. Y en esta línea, amigos, recordando, en el estudio con, el, con mi maestro, el doctor Pablo Aldea, venimos realizando los 75 acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Y me voy dando cuenta acá que no solamente basta con tener un código adjetivo, un código sustantivo y analizarlo, sino que es de vital importancia que nosotros también podamos entender los precedentes. Los precedentes porque van a marcar una línea jurisprudencial, porque a partir de eso se van a resolver casos y vamos a analizarlos también. Entonces, en esa línea, tenemos que nosotros publicar o el cuero jurisdiccional publicar estos casos para que sea de público conocimiento. Y cuando lo conozca toda la comunidad de penalistas, y en realidad todos los colegios de abogados, que lo conozcan eh, las universidades, puedan entender realmente que es un precedente y podamos tener una línea uniforme. Los jueces de nuestra órbita no solamente ya resuelven con una interpretación de la norma, sino que resuelven todos sus casos a partir también de precedentes, porque estos precedentes van a marcar una línea importante, van a marcar la pauta para la resolución de futuras controversias jurídicas. Es por ello que a continuación indicaré que el empleo de los precedentes en las universidades y por los cuerpos docentes es de vital importancia porque aumenta la calidad, pero muchas veces los docentes no lo aplican. De repente suena duro lo que a continuación voy a decir, pero la enseñanza de muchos de ellos se restringe al mero comentario de la ley y se reduce a determinados libros de cabecera, o una dogmática en especial. Pocas materias en la universidad es analizada a partir de casos prácticos, y mucho menos, pues, sobre la base de jurisprudencia o la discusión de las mismas. Pero el problema, amigos, no tanto radica ahí, en el empleo de la enseñanza, o la metodología a utilizar. El problema radica en el perfil del profesional que la facultad y la universidad pretenda consolidar. Entonces, quiero culminar esta mi disertación indicando lo siguiente. Muchos estamos a portas de irnos de la universidad, pero recordemos y analicemos algo, que la universidad no nos dice que nos vayamos, que nos dice que nos quedemos y que por ende seamos los transformadores de nuestro sistema de justicia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días nuevamente. Voy a cerrar la mesa número uno con el tema algunas observaciones o críticas a la enseñanza del derecho penal y la litigación oral en aulas universitarias. Voy a tratar de centrarme más en el eje temático que ha sido convocado para esta mesa número uno. Bien. Empiezo diciendo lo siguiente. El derecho penal es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo para los que estamos aquí presentes, porque se trata de una conferencia anual de abogados penalistas. Así que entiendo que el público aquí presente son estudiantes, bachilleres, fiscales, abogados litigantes y jueces. En consecuencia, estamos aquí, ¿verdad? Para hablar de derecho penal. Para los que quieren ser jueces, el derecho penal les servirá para administrar de manera adecuada la justicia. Para los que quieren ser fiscales, el derecho penal les servirá para perseguir la acción penal de manera adecuada, respetando derechos y garantías e investigar de manera objetiva. Para aquellos que quieren ser abogados litigantes, el derecho penal les va a servir para hacer valer los derechos que le asisten a su patrocinado, de quienes está en juego, por supuesto, su libertad. Sin embargo, para que los operadores jurídicos, hagan un correcto, un adecuado uso del derecho penal, deben haber tenido una adecuada formación, una adecuada preparación académica en las aulas universitarias. Entonces, centrándonos en el tema, quien les habla ha realizado un estudio de qué es lo que actualmente se viene enseñando en las universidades respecto a la rama del derecho que nos apasiona a todos nosotros. Y para ello he decidido investigar plan de estudios, sílabos, mallas curriculares de distintas universidades del país. El resultado al que yo he llegado ha sido el siguiente. He podido revisar el plan de estudios de 30 universidades de nuestro país, de todas las regiones. 15 universidades de la costa, 10 universidades de la sierra y 5 universidades de la selva. Y he podido advertir en las mallas curriculares de estas universidades que existe cierto desorden en algunas y también desaciertos en otras en cuanto a la enseñanza del derecho penal. Describamos algunos de estos problemas. He visto universidades donde se empieza a enseñar el derecho penal de manera muy temprana y también culmina de manera bastante temprana. Por ejemplo, se empieza a enseñar el derecho penal a partir del segundo ciclo y culmina en séptimo ciclo, cuando tranquilamente se podría aprovechar los siguientes ciclos, octavo, noveno, décimo, eh, onceavo, doceavo, para poder profundizar sobre el derecho penal, para una enseñanza mucho más completa, mucho más sincera. También he podido visualizar universidades donde se empieza a enseñar el derecho penal de manera bastante tardía. Se empieza a enseñar, por ejemplo, el derecho penal desde el sexto ciclo, desaprovechándose eh, también a algunos ciclos anteriores como el tercero, cuarto, quinto, donde se puede centrar una base mucho más sólida. Entonces se desperdicia ciclos inigentes. Así también otras universidades no empiezan la enseñanza del derecho penal de manera embrionaria ni tampoco tardía, sin embargo, enseñan cursos de derecho penal de manera amontonada, de manera abultada. Por ejemplo, en quinto ciclo enseñan derecho penal parte general 2 y penal parte especial 1. El sexto ciclo enseñan parte general tres, parte especial dos y procesal penal uno. Y así sucesivamente, llegando a enseñar incluso hasta tres cursos de derecho penal en un solo ciclo. Y esto obviamente genera desorden y hasta confusión en los alumnos. También existen otras universidades que no empiezan tampoco la enseñanza de derecho penal de manera temprana, tampoco de manera tardía, por ejemplo, enseñan derecho penal parte general 1, 2, 3, 4, 5, parte especial 1, 2, 3, 4, 5, procesal penal 1, 2, 3, 4, 5, abusando de la extensión excesiva pero innecesaria de los tópicos de derecho penal, lo cual genera este problema anterior que estaba señalando, que es el abultamiento. Asimismo, también he podido visualizar universidades que no enseñan casi nada de derecho penal, Apenas se enseñan tres o cuatro cursos de derecho penal y fin del derecho penal. Nada más. Priorizando otras ramas del derecho, lo cual considero que es preocupante, ¿verdad? Eh, es preocupante sobre todo para los estudiantes que tienen las expectativas de aprender derecho penal en esas universidades. Entonces, considero que la enseñanza del derecho penal en las aulas universitarias es fundamental, es bastante importante, sin desmerecer, obviamente, otras ramas del derecho. No obstante pienso yo que se le puede dar un tratamiento mucho más detallado al derecho penal sin necesariamente dejar de lado otras ramas del derecho. Y para ello propondría la siguiente malla curricular específicamente en cuanto a cursos de derecho penal. En primer y segundo ciclo, obviamente, solamente se debería tratar cursos de introducción del derecho. Todavía no vamos al derecho penal. Pero a partir, a partir del tercer ciclo, yo creo que ya podemos empezar a desarrollar un poco. Podemos ir con el curso de fundamentos de derecho penal. En cuarto ciclo, considero que podríamos abordar la teoría del delito. En quinto ciclo, teorías de la pena. Sexto ciclo, penal parte especial. Séptimo ciclo, delitos no convencionales. Tal vez ahí desarrollar delitos contra la administración pública, administración de justicia, fe pública, organización criminal, entre otros. En octavo ciclo vamos con la investigación penal preparatoria. Lo ideal sería aquí que se desarrolle tanto teoría como práctica, no solamente limitarnos a la teoría, sino también en la práctica. Vamos a realizar algunas simulaciones de audiencia que se realizan en esta etapa, en la investigación preparatoria, no solamente limitarnos a la teoría. Igual, en noveno ciclo, etapa intermedia, la misma línea, teoría, práctica, simulaciones de audiencia. Décimo ciclo, juicio oral. Lo ideal también sería que se desarrolle teoría y práctica, ¿no? como lo que venía señalando. En primer ciclo, podemos desarrollar medios impugnatorios y paralelamente procesos especiales, como venía señalando también el doctor Ugaz, mecanismo de simplificación procesal, también sería un curso bastante saludable, ¿no? Y en último ciclo, podemos desarrollar derecho penitenciario y finalizar también con un taller de litigación oral. Estamos a puertas de concluir la universidad, entonces es, refrescar, es necesario refrescar memoria, este, enfatizar un poco más en las técnicas de litigación oral porque ya vamos a salir a las ya vamos a salir a litigar con toda la base que hemos podido desarrollar en los ciclos anteriores. En algunas universidades existe especialidad penal en los últimos ciclos aunque sinceramente son muy pocas he visto de las que he visto que son unas cuatro, tres, hasta cinco, ¿no? Sin embargo esta propuesta de malla curricular va dirigida para las universidades que no cuentan con especialidad y llevan hasta el último ciclo, eh, ciclos de carrera, que en realidad son la mayoría de las universidades, y esta malla curricular es con el propósito de realizar una enseñanza mucho más sincera del derecho penal. Ahora bien, otro punto que he considerado relevante abordar, ya para ir cerrando el tema, porque el tiempo nos está ganando, es la ausencia en algunas universidades, o también la deficiencia en otras universidades, de la enseñanza de la litigación oral en el país. La litigación oral, estimados amigos, en la actualidad se ha convertido en una herramienta indispensable en el marco de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Y tal es la magnitud que es imprescindible la enseñanza y difusión en los estudiantes de derecho de todas las universidades del país, a efectos de que logren una mejor formación académica y puedan desenvolverse óptimamente como operadores jurídicos, en materia penal con posterioridad a su egreso de las aulas universitarias. Es de conocimiento público, estimados amigos, que los estudiantes de derecho están impedidos de participar en audiencias, puesto que deben titularse primero y luego colegiarse para recién poder ejercer la profesión. Bien, es recién después de todo este largo proceso que recién un, un estudiante de derecho va a intervenir en una audiencia como tal. Y ello conlleva una falta de preparación práctica para cuando llegue el momento en el cual deban sustentar oralmente en una audiencia frente a un juez. ¿no? Y como consecuencia de ello podemos ver abogados mal preparados. Sin embargo, una de las soluciones a este problema es la enseñanza de la litigación oral en las aulas universitarias, en las escuelas de pregrado puesto que a través de simulaciones de audiencia, el desarrollo de casos hipotéticos, incluso de casos reales también, ello va a permitir a los estudiantes de pregrado conocer las experiencias de poder debatir eh, con una contraparte cuya tesis es antagónica a la suya frente a un juez director de debate. A mi juicio entonces, la práctica, la constante práctica de la litigación oral va a permitir que los estudiantes eh, tengan mayor confianza y una mejor preparación para afrontar un proceso penal y específico una audiencia como tal, ¿no? Cuando egresen, claro está, de las aulas universitarias. Y les toque, por supuesto, asumir un caso penal en cualquiera de las condiciones en que se encuentren, ya estén por el lado de la fiscalía o por el lado de la defensa técnica. Ya para ir concluyendo, ahora sí, como señalaba al inicio, decía que existe eh, una ausencia de enseñanza en la litigación oral en varias universidades, en la mayoría. Y eso es cierto, toda vez que de las 30 universidades de las mayas que he podido revisar, la mayoría no cuenta con un curso de litigación oral. Y eso es eh, bastante preocupante. Y también señalaba que existe deficiencia de la enseñanza de litigación oral en otras universidades, pero al respecto necesario de que decir de que de las 30 universidades que he realizado solamente he visto unos unas cinco universidades que enseñan el curso de litigación oral sin embargo de lo que he podido averiguar en la mayoría de estas universidades que excepcionalmente enseñan el curso de litigación oral la litigación oral se enseña de manera teórica y no se enseña de manera práctica Eso entonces está muy mal pues ya que si se va a llevar un curso de litigación oral es para realizar ejercicios académicos simulaciones de audiencia que esto sea lo más cercano a la realidad, con el propósito de que los estudiantes salgan a la cancha con una buena preparación y dominio en cuanto a la realidad. En consecuencia, y aquí concluyo, hago un llamado a las universidades a manera de reflexión y a los docentes universitarios para que se promueva la litigación oral en las aulas universitarias en beneficio de los estudiantes, conforme a lo que se ha podido expresar en esta mesa de debate. De esta manera concluimos la mesa número uno y agradezco en representación de todos los integrantes de esta mesa habernos escuchado y dar la oportunidad a los estudiantes y bachilleres que nos puedan oír en esta oportunidad y envío un saludo a mi círculo de estudios de litigación penal de Xerbita. Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes y bachilleres que también es un espacio de oportunidad para que puedan dar a conocer sus ideas. Vamos a ya prepararnos. Para la mesa número dos, litigantes, Tema: 10 años de la ley contra el crimen organizado. Finalmente vamos a hacer un reconocimiento rapidísimo, el doctor Pablo Aldea, a ustedes porque son también la voz de los estudiantes y bachilleres del Perú. Muchas gracias. Efectivamente, siguiendo la última idea muy importante que acaba de decir Enrique, ustedes son el semillero del derecho penal y si en algún momento queremos lograr un cambio de estos problemas que identificamos en el sistema, la gran, el gran derrotero de ese cambio está en vuestras manos. Así que a seguir trabajando jóvenes, a seguir estudiando, a seguir en esa lucha porque un día tengamos un mejor sistema penal en el país. Ahí hay un reconocimiento que eh, justamente enaltece ese trabajo que hacen día a día, dirigiendo los círculos de estudio dirigiendo los talleres de litigación, dirigiendo los talleres de estudios en vuestras universidades, y que sea una motivación para seguir trabajando en esa línea. Muchas felicidades. Bueno, ahora sí, muy amable, muchas gracias, los invitamos, por favor, gracias. Y ahora vamos a comenzar ahora con la mesa, con el tema...